Abrimos la ventana hacia esa sección de flores para mi casa, en este caso para su casa, para las de todos sus hogares, de la mano de Javier Fernández de Floristerías Mayo. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal estamos? Sí. Que viene muy preparado ya para estas navidades que son inminentes. Sí, Javier, cuéntanos. estamos ya ahí. Estamos ya a Puertas del Puente. De, ...de la Inmaculada y el Puente de la Constitución... ...que es el, el pistoletazo casi de salida en todos los sitios... ...la iluminación, eh, las tiendas ya se preparan a tope con, con todos sus, sus adornos... ...y estamos ya ahí, ya desde ahora, entonces, desde ahora hasta el 6 de enero... ...todo ya es Navidad. Efectivamente, mañana jueves además eh, <coughs> se realiza ese encendido tradicional... ...de las luces claro, de eso, Salamanca sí. y queremos dotar a nuestro hogar... ...un poco de una imagen diferente... Sí, exactamente. Yo lo que os he traído todavía es un trabajo eh, hoy, el que vamos a hacer eh, más invernal, uh -huh. aunque es un trabajo que luego eh, le podemos dar ese toque navideño, luego ahora os explico cómo, o incluso lo podemos dejar por aquí el arreglo, que lo haremos como siempre, y, lo, y la, en el próximo programa le damos terminamos de dar ese toque navideño uh -huh. para... Para hacerlo. ¿Qué elementos eh, has traído hoy, Javier? Cuentas. ¿Qué elementos hemos traído? Pues hemos traído algodón. Uh -huh. Hemos traído hoja de roble, que ya lo utilizamos la semana pasada en nuestro primer programa de la temporada, entre todos nuestros verdes, hoja de verde de roble en blanco. Y eh, hemos traído también Brunia y eh, hemos traído este tipo de cardo eh, azul, que es muy muy bonito. ¿Vale? Uh -huh. Y vamos a ponernos a hacerlo ya perfecto vemos vamos que a hacer un trabajo en paralelo mejor. vale eh, como siempre yo como lo hago de espaldas voy a intentar que me salga un momentito lo mejor lo mejor posible porque lo tengo que hacer eso es complicado eh ustedes que revés. están en casa lo están viendo de frente pero Javier está justo por la parte de atrás Entonces vamos a hacerlo un trabajo en paralelo nos decías Javier sí el paralelo obviamente es lo vemos aquí que es muy muy muy muy muy muy en paralelo y todos los tallos van simétricos uno eh, al lado del otro no van como otras veces que los orientamos todos a un mismo punto ¿Vale? y ahora lo que vamos a hacer es lo primero porque es un trabajo muy sencillo es como siempre para que lo podamos hacer eh, parecido todos en casa vamos a colocarle un tipo de hoja de roble la hoja de roble aquí abajo vale uh -huh. Y eh, a esta caja de roble, luego le vamos a meter el resto de los elementos. Quiero recordar a nuestros espectadores que estamos ya, al estar ahí con la Navidad ya casi pegada, estamos ahí preparando todos nuestros escaparates con todo eh, tipo de, de, de regalos para estas fechas, regalos verdes, como siempre son los nuestros, uh -huh. y, y regalos muy atractivos para poder quedar muy, muy, muy bien en estas Navidades. Sí, se tienen que dar prisa a sus majestades los Reyes Magos de Oriente para sí, hacer sí, todas sí. sus compras porque también se acaban. Él y el gordito, el gordito también. <ríe> y el gordito de Papá Noel también, que está también. Ya, llega antes todavía y él sí. tiene que andarse con más cuidado y con más prisa. Además, Javier, para bueno, tener esas presentaciones más originales en nuestras mesas estas Navidades, que siempre nos gusta ser buenos sí. anfitriones. Exactamente, y aparte de, de eso, tenemos ahí las cenas de Navidad. Uh -huh los regalos invisibles estos que se suelen hacer, que, que nuestros artículos son muy... se prestan mucho a todo ese tipo de, de regalo, porque son regalos que entran dentro de... por qué no decirlo, dentro de unos precios muy asequibles y son muy, muy, muy, muy muy super vistosos. Como ves, hemos hecho ya el arreglo en paralelo, hemos colocado en la base una cobertura de, de hoja de roble, que lo único que nos hace es ser una cobertura, pero claro, nos da, nos engrandece mucho el trabajo. Y ahora vamos a colocar la, el, el, este tipo de cardo entre medias. Que nos va a quedar, nos va a dar este toque azul, vamos a colocarlo a varias alturas, como ves siempre voy trabajando los el, el artículo para darle a varias para poderlo colocar eso que, diferentes... nos quede, a, que nos quede que nos queda a diferentes alturas uh -huh. para qué en el lugar de la casa por ejemplo estaría diseñado este esta esta elaboración esta creación yo lo pondría sí, ¿no, bien en una entrada puede ir depende del tamaño porque en un principio yo este cuando lo hemos estado pensando lo hemos pensado en hacerlo en un trabajo con muchísimo más altura y y se puede colocar, por ejemplo, en la entrada de, de, de una casa o en, o en un salón, en un sitio, en el, en el mismo suelo, se puede colocar, con lo cual, podemos conseguir un trabajo de, de, de, de, de envergadura. Bueno, como decías, Javier, le añade el toque azul, pero sin desmerecer al resto, sin no, alterar no, la composición. Siendo fiel a este estilo que decíamos prenavideño, podríamos bautizarlo, yo creo así. Yo creo que sí, porque... Tiene todos los ingredientes. Una vez que eso, luego le podemos añadir otros elementos. Al ser colores muy fríos, lo que vamos a añadir principalmente son colores plata eh, y colores, eh, por ejemplo, un, algún tono si quisiéramos en rosa o algunos tonos así muy fríos que son los que nos darían para para que, para poder de, terminar de dar ese toque navideño. Y ahora vamos a, a añadir la brunia. Brunia. Vamos a tener que hacernos un diccionario con todas sí. las palabras y todas las plantas que nos va diciendo Javier. Vamos a colocar, esto es, simplemente va a ser un pequeño toque para darle un, un atra atractivo y un algo diferente al arreglo. Yo creo que con esto nos bastaría, vamos a retirar como siempre. Uh -huh. Dejamos la mesa como Un siempre. poco limpia. Un poco limpia para que... Mientras... Nuestra Se compañera enfoca el arreglo. Esta magnífica creación, Javier, que bueno, a veces parece que estamos en tierra de nadie en estos días previos a la Navidad, no sabemos cómo decorar nuestro hogar y aquí ven ustedes esta Un trabajo muy sencillo. creación tan bonita, efectivamente. Yo creo que nos ha quedado muy agradable para colocar en cualquier sitio y luego ya... Te digo, una vez que eso, vamos a añadirle otros elementos, sobre todo de, de, de, de elementos metálicos, platas, uh -huh. que, que son los que el más atractivo nos van a dar al arreglo para convertirlo un poco en navideño. Pero luego, no has venido solamente no, con ello. No, no, no, eso, no. eso. Queríamos saber más. Cuéntanos, sí, Javier. Pues os traigo tra algo, un elemento que eh, eh, tenemos que acelerar, acelerar ya para comprarlo, porque nos quedamos siempre sin él. Eh, os he traído a Benjamín de la familia, Hoy en lugar de traeros una poinsettia de tamaño grande o, o en cesta o como hemos hecho, traído otras veces, o en macetero, con nuestros maceteros rojos que siempre tenemos, pues hemos traído una poinsettia pequeñita, uniflor, eh, son la verdad una pasada, esto para centros de mesa o simplemente como está para ponerlo en un detalle al lado de... De, de nuestra lámpara, de nuestro rincón de, de la casa, pues queda, queda muy bien, muy bien. Se me ocurre también como detalle en las empresas, que a veces en las cenas o sí. comidas de empresas se ofrece una, una, una flor, un detallito, bueno, pues eh, pequeñita, recogidita, para llevársela bien a casa. En esto tenemos esto, los hiles, hay varios tipos de plantas de estas navideñas que, que son muy propias para regalar en, en estas fechas. Y aprovecho ya para deciros un poco... Lo más importante, cómo cuidarlas, que es, Efectivamente. es muy importante. Eh, nosotros la, ya normalmente ya las atamos en, en envoltorios, muy vistosos, porque siempre lo añadimos con ese tipo de, de palos de, de, de colores platas y oros, bueno que lo llamamos vétulas, bueno, pues aparte de eso, y luego en, en nuestros envoltorios. De ahí conviene sacarlo, se pueden dejar en los envoltorios, pero bueno, conviene luego sacarlo, siempre que tengamos un macetero vistoso, sacarlo de ahí por muy bonito que sea el envoltorio. Es que yo creo que hay gente que le da pena, Javier. Hay gente que le da pena y hay sí. que combatir contra ella y hay que sacarlo, como ya han escuchado. Sí, yo pienso que si el envoltorio es solamente para el regalo, y uh -huh. a no ser que lo vayamos a utilizar como elemento de base, pues eh, lo mejor es sacarlo de allí. Y luego, una vez que eso... Eh, esta planta, una de las cosas importantes es que eh, tenemos que eh, mantener una temperatura no inferior a 14 grados. En casa no es un problema esto. Siempre es, es una temperatura parecida a esta, pero eh, lo que o sea, también tenemos que tener en cuenta es que si nos sube demasiado la temperatura, como es también muy habitual en las casas, pues eh, que se sube, pues eso. Eh, hay veces que estos días no son los 22-23 grados aconsejables, sino que superamos bastante, va, nos va a consumir muchísimo más agua. Entonces, tener un poquito cuidado con eso. No conviene tenerle agua en los recipientes, eso siempre lo hemos dicho, uh -huh. pero sí regarlas, que estén la tierra siempre húmedo. Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Pues nos acercamos a la planta y en este caso, bueno, nos lo hacemos muy fácil, metemos un poquito el dedo y vemos que está húmedo la planta pues eso es lo que tenemos que estar, tener que no esté encharcada que no tenga agua abajo pero que siempre esté la tierra esponjosa húmeda uh -huh. eso es lo que tenemos que hacer para que se conserve bien uh -huh. es decir un exceso o un defecto de agua en esta planta es malo se acaba la temporada en enero febrero hay gente que incluso tiene flores hasta más tarde pero eh, normalmente esa es la época Normalmente eso es lo que hacemos es podarla y pasamos todo el verano. En agosto, septiembre, empiezan otra vez a brotar todas sus hojas, hasta que en el mes de octubre-noviembre empiezan ya, sobre todo en noviembre, empiezan ya a brotar. Realmente la flor es esto que vemos aquí. Uh -huh. Lo que ocurre es que las hojas es, cogen co co esta tonalidad de roja que es lo que le da la personalidad a, a la poinsetia. Uh -huh. Es una pasada de flor. Las uh -huh. propias hojas parecen la flor al final. Exactamente, exactamente, pero no lo es. Realmente las flores son eso que hay en el centro, que es muy pequeñito y que no tiene gran vistosidad. Uh -huh. Alucinante, Javier. Como alucinante siempre es todas las elaboraciones que nos acerca Javier Fernández de Floristerías Mayo. Eh, os esperamos para la próxima, ya preparando sí. la Navidad. La próxima ya vamos a estar vísperas de Navidad. Tendremos que hacer algún arreglito para nuestras mesas de Navidad y presentaremos también alguna otra planta muy ligada a estos temas... De estos días de la Navidad. Bueno, Javier, pues hasta la próxima sección. Muchas Venga, gracias. Nos vemos. Hasta luego.